Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy, quiero hablarles de los 5 megaproyectos más grandes e impresionantes del mundo. Son proyectos que han dejado a muchos con la boca abierta, y que han sido un verdadero reto para los ingenieros y arquitectos. Así que, comencemos. Número 5. La iniciativa de la Franja y la Ruta. Este proyecto es también conocido como el nuevo proyecto de la Ruta de la Seda, y busca conectar Asia, Europa y África a través de una serie de carreteras, ferrocarriles, puentes, puertos y otros proyectos de infraestructura. La magnitud de este proyecto es impresionante, y se espera que tenga un impacto en la economía global. Definitivamente uno de los megaproyectos más grandes del mundo. Número 4. La Presa de las Tres Gargantas. Esta presa hidroeléctrica es la más grande del mundo, ubicada en el río Yangtze en China. Con una longitud de 1.3 millas, 2.1 kilómetros, y una altura de 594 pies. 181 metros, es una verdadera maravilla de la ingeniería. Además de generar energía eléctrica para millones de personas, la presa también controla las inundaciones del río. Número 3. El puente de Hong Kong, Shuhai Macao, este puente de 34 millas, 55 kilómetros de largo, conecta Hong Kong, y Macao en China. Es una obra de ingeniería impresionante, y su construcción duró más de nueve años. El puente es parte de un proyecto para crear una mega ciudad en la región. Número 2. La Torre Yeda, este rascacielos en construcción en Yeda, Arabia Saudita, será el edificio más alto del mundo con más de 3,280 pies (1.000 metros) de altura. La construcción de la torre ha sido un verdadero reto para los ingenieros y arquitectos, y se espera que tenga una amplia gama de usos, desde oficinas hasta viviendas. Número 1. La línea de tren de alta velocidad beijing shanghai esta línea de tren de alta velocidad de 820 millas, 1,318 kilómetros, conecta las ciudades de Beijing y Shanghai en China. El tren puede viajar a una velocidad máxima de 217 millas por hora, 350 km por hora, y reduce significativamente el tiempo de viaje entre las dos ciudades. La construcción de la línea de tren fue un verdadero desafío para los ingenieros, ya que tuvieron que sortear obstáculos como montañas y ríos. Estos 5 megaproyectos son solo algunos ejemplos de la increíble ingeniería y arquitectura que se está llevando a cabo en todo el mundo. Sin duda, son un testimonio del ingenio humano, y de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos para superar los límites. ¿Qué piensas de estos megaproyectos? Déjame tus comentarios abajo y no te olvides de suscribirte a mi canal para más contenido interesante. Gracias por ver.